Hey, buenas noches, amigos. Bienvenidos aquí a Chavico. Les traigo mi reacción al nuevo TV spot que salió de X-Men Apocalypse en el Super Bowl. Así es que bueno, comencemos. Apocalypse means to destroy this world. a war. Pues está sencillo No tiene mucho que mostrar Más que creo era Psylocke Creo que sí um, Pues está padre el TV swap. Sencillo pero padre Y bueno ya saben si les gustó pues denle manita arriba Suscríbanse Y acá abajo en la descripción les dejo el link Del video para que vayan a verlo De 20 Century Fox Y bueno hasta la próxima